Otro tipo de vacunas que se pueden utilizar son usando otros vectores o usando como vector, como transporte, unos virus que no son el coronavirus y son virus que se pueden modificar y utilizar. Para esto se utilizan los adenovirus. Los adenovirus son unos virus muy frecuentes, por ejemplo, en las conjuntivitis. Eh, cuando alguien en una casa tiene, o en una oficina, tiene conjuntivitis por adenovirus, prácticamente lo va a pillar absolutamente todos los compañeros y todos los convivientes porque es una enfermedad que se transmite con muchísima facilidad. También los adenovirus son algunos de los virus que tenemos en los catarros, en los inviernos. Así que son virus muy conocidos para nuestro cuerpo, para nuestro sistema inmunitario. Estos virus tienen una forma poliédrica, dicosaedro, muchos de ellos, hay más de 100 tipos y bueno, hay 50 por lo menos que son adenovirus humanos. En los modelos de vacunas frente al coronavirus se están us usando tanto adenovirus humanos como adenovirus de chimpancé. ¿Qué hacen estas vacunas? Bueno, pues La estrategia es coger el material genético del, del adenovirus en su interior, en este caso son virus ADN, de ADN y este material genético bueno, pues tiene parte que no nos interesa porque es la parte que se reproduce del virus y que no nos interesa, nos interesa que el virus no nos haga da ningún daño en la vacuna, que se atenúe, entonces le quitamos toda esta parte negativa negra, se la quitamos y ahora a la parte que va a ser inocua, lo que es nuestro vector de transporte, lo que hay que añadirle es la parte frente a la que queremos vacunar del coronavirus, en concreto, como habréis imaginado ya, pues ese trocito de la proteína roja, la proteína Spike. Así que hacemos el, la preparación de este ADN en el laboratorio, uniendo parte del adenovirus y parte del coronavirus, y esto lo volvemos a introducir en el adenovirus. Y ahora ya con esto es con lo que vamos a vacunar. Cuidado, cuando se utiliza adenovirus de chimpancé hay una creencia popular de que se matan chimpancés para obtener esta vacuna. Esto es incierto. El que sea un adenovirus de chimpancé significa que infectan los chimpancés, no que haya que matar chimpancés para obtenerlo. Estos adenovirus tienen eh, unas estructuras en su superficie que tienen también su receptor en nuestras células, como veis. Entonces también, de otra manera distinta, pueden abrir la puerta. No solo es el coronavirus el que abre nuestras células, sino que los adenovirus también pueden abrirlas con esta reacción. Una vez que ha entrado, ¿qué pasa con este material genético dentro de nuestras células? El adenovirus tiene querencia por el núcleo, por el núcleo celular, entonces va a situarse próximo al núcleo celular y el material genético va a entrar y se va a transformar, esto es ADN, y lo va a transformar en ARN, el otro material genético, porque es el que necesitamos en la célula para traducir. Así que lo único que se utiliza en el núcleo es para hacer esta transformación. Como estáis viendo pasa por el núcleo, que es donde tenemos los materiales necesarios para hacer esta transformación, y pasamos del ADN al ARN. Y esto es lo que se utiliza en nuestro núcleo. De nuevo con esto lo que quiero señalar es que no se modifica ni interacciona con nuestros cromosomas ni hace nada con nuestro ADN, simplemente utiliza el ambiente del núcleo de la célula para transformar el ADN en ARN. ¿Y ahora qué pasa con este ARN en nuestras células? Pues ya lo hemos visto en otras ocasiones, utiliza este túnel de traducción, esta maquinaria de traducción que tenemos y bueno, pues la parte blanca del adenovirus va a decir que se sinteticen proteínas blancas y luego pasará la parte roja y va a hacer que se sinteticen pues, las proteínas rojas de la, la parte spike, la parte coronavirus de esta vacuna. Ya tenemos esto hecho. ¿Qué va a hacer ahora la célula con estos fragmentos rojos y blancos? Pues como siempre enseñárselo a nuestras defensas y lo va a hacer pues, en distintos contenedores que tenemos para enseñar estas proteínas en la superficie. Habrá enseñanza de proteínas blancas del adenovirus, proteínas rojas del coronavirus, Habla de las dos, proteínas blancas del adenovirus, proteínas rojas del coronavirus, y esto es lo que va a enseñar a nuestro sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario, ya sabéis que la célula que ve estas señales es el linfocito T colaborador, que es el que controla toda la respuesta inmunitaria de alto nivel, de élite, y este va a mandar a las células B, linfocitos B, que son los que van a producir los anticuerpos frente a esas estructuras. Ahora vamos a tener anticuerpos frente a la parte blanca, frente a la parte adenovirus, y anticuerpos frente a la parte roja, frente a la parte coronavirus. Y esto es lo que vamos a tener en las defensas con este tipo de vacunas. Hay alguna vacuna, como por ejemplo es la Sputnik, que lo que utiliza son en dos inyecciones, dos adenovirus distintos. En una utilizaría un adenovirus humano, y en la otra, otro humano, pero ligeramente distinto. Entonces, bueno, pues aquí os lo he representado con piezas en vez de blanco, negro. Pero toda la estructura sería exactamente igual y en su interior tendríamos también la parte de coronavirus. ¿Qué es lo que pasaría en este caso al inyectar dos adenovirus distintos? Pues que hacemos que el sistema inmune se centre en lo común, se centre más en lo común que es el coronavirus, que es lo que nos interesa y entonces va a haber mayor respuesta a la parte coronavirus, que es la parte roja. Entonces vamos a intensificar con este diseño la respuesta frente a lo común de los dos adenovirus distintos, que es la proteína del coronavirus, la spike o proteína S. Pues esta es la manera, solamente resaltar que aunque el núcleo en este caso sí se utiliza, no se transforma, no se toca, solo se utiliza el ambiente para pasar del ADN al ARN. Y ya sabéis, hay que vencer esto juntos, así que vacúnate, vacúnalos.